Sabe que siempre hay gente que queda con su inquina ahí, pero no son problemas míos, porque ellos tienen problemas conmigo, pero yo no tengo problemas con nadie. Simplemente, con tú ser parte de la solución, estás aportando al mundo. Entonces, no es cuestión de ego, de bata blanca, de estatus, de porque no, hay, no existe ese estatus que la gente piensa que el médico tiene, que es millonario. Cuando yo entré, Sin embargo, yo iba a ser monitora de anatomía. Claro, eso era una decisión, sí, porque sí, claro que yes. Pero después que yo vi la realidad del asunto, cómo, cómo era el proceso para hacer monitoreo de anatomía, yo dije, no. al residente, y estaba como que, o sea, déjame ya, por favor, no me siento bien, quiero como ya, por favor, no me, entonces una lo que hice fue que le respondí mal, para que me suelte, porque ellos tienen la manía de que tú les respondes algo bien, siguen preguntando, preguntando, preguntando hasta que tú fallas, entonces yo le di el gusto fallé, le dije un disparate ahí para que me deje de preguntar, en ese momento él dijo no, tú te lo sabes, tú lo estás haciendo para que yo te deje y yo como que, ¿cómo lo supo? Saludos jóvenes, ¿cómo están? Una vez más con ustedes el doctor Juan Pablo Reynoso, sean bienvenidos a este canal, el día de hoy tenemos una entrevista especial con una colega, Doctora en Medicina, estamos ahora mismo acá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Como ella es egresada de acá, vamos a realizar esta entrevista y conocerla un poquito Sobre todo lo que ha pasado, se sienta un poquito identificada con esta universidad Señores, vamos a conocer a la doctora Nierka Medina Que nos va a contar de su experiencia como estudiante de medicina Cuáles han sido los procesos que ha pasado y atravesado Desde su estudio primario hasta la actualidad también recuerden que este es un segmento nuevo que estamos realizando para que todos ustedes puedan aprovechar el mayor beneficio de las experiencias de estos colegas que estarán contando sus historias. Doctora Daniel Camerina, un placer tenerla por acá. Hola, hola gente, hola, el espíritu de Tania se me, se me adentra. Yo estoy muy feliz de estar aquí, déjame hablar despacio, que hablo muy rápido. Feliz de estar aquí. Eh, mi primera entrevista como doctora, ya. Yo no, no lo puedo creer todavía, todavía lo, lo estoy asimilando. ¡Wow! Excelente. Pues, Aniel, que vamos a conocerte un poquito, de dónde tú provienes. Bueno, yo soy nacida aquí en Santo Domingo. Mis padres son mi papá de San Juan y mi mamá de Salcedo. Nací y criada aquí en Santo Domingo, en Herrera. Ok. ¿Tus estudios primarios y secundarios dónde de los realizar? La primaria la realicé en la Escuela Amor de Dios, una escuela básica que está al lado de mi casa básicamente. <ríe> y mis estudios secundarios en el Politécnico Madre Rafaela Ibarra, que es, eh, está en Las Caobas. Ok, súper bien. ¿Cómo tú eres en la escuela? ¿Siempre te llamó la atención? ¿Estudias medicina? ¿Eras una persona pacífica? ¿No dabas problemas con tus padres? Cuéntame Mira, Yo he sido siempre tranquila pero curiosa. Pero problemas a mi padre no. Pero desde que yo tengo uso de razón, cinco años, más o menos, yo jugaba con mi peluche a atenderlo. Ella era mi paciente, yo le inyectaba agua y todo. Entonces yo siempre crecí con esa inquietud y al momento de yo entrar al Politécnico, no había técnico en enfermería en ese entonces y ahí en ese Politécnico. Sin embargo, yo hice mercadeo, mercadeo porque tengo una parte creativa un poco, entonces me fui por esa línea, pero nunca en mí descansó la idea de estudiar Medicina. Y lo veían como una lo que, locura ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar medicina? ¿Alguna persona te dijo, mira, tú deberías estudiar medicina? No, mira, yo no me muevo, mis decisiones no son movidas por eh, opiniones de terceros o de segundo, lo que sea Simplemente las cosas me nacen y eso pasó con la medicina La humanidad está presente en esta carrera Yo me identifico mucho y trato de ser muy empática con la gente de mi alrededor Y yo creo que es una manera de aportar un granito de arena a la humanidad siendo parte de la solución, que siempre lo digo. Y hay muchos problemas de salud que simplemente con tu ser parte de la solución, estás aportando al mundo. Entonces, no es cuestión de ego, de bata blanca, de estatus, de porque no, hay, no existe ese estatus que la gente piensa que el médico tiene, que es millonario. Sin embargo, es una carrera muy humana y que se identifica mucho con mi personalidad. Muchas personas piensan que una persona que estudia medicina o que sea doctora, tiene un nivel socioeconómico Alto. Son mitos. Y que también catalogan a uno como si fuera una persona rica. Ah, mira, tú eres rica, que estudias medicinas Cuéntame de eso. Eh, están muy alejados de la realidad, sin lugar a dudas. O sea, no tienen la menor idea de lo que se trata. Eh, ciertamente es una de las carreras más costosas. Sin embargo, aquí en La Autónoma, mi casa, por siempre, de la cual estoy muy agradecida de ser egresada. Si tuviera que volver a elegir una, otra universidad para estudiar, vuelvo y elijo la autónoma, con toda la lucha que yo he pasado, pero vuelvo y le elijo. Entonces, eh, me parece que está muy errado y muy distanciado de lo que es la realidad. Aquí se puede pagando 232 pesos por semestre. ¿Quién no lo hace? O sea, en un año o en el tiempo que yo duré aquí, que fue aproximadamente siete años y medio con la pandemia, eh, yo no gasté 5 mil pesos de semestres, no, mi amor. Hablando, okay. hablando un poquito de eso tú eres del plan nuevo que en mi tiempo yo estudié con el plan 13 okay. el plan 13 duraba aproximadamente seis años hablando de eso cuando tú ingresaste a medicina tú pensaste que era ese tiempo que se iba a durar siete años sí, porque antes de yo o sea cuando entré al ciclo básico no, pero inmediatamente me empapé del pensum y lo que implicaba eso, yo vi que eran siete años porque eran dos de premédica y 5 de medicina pura entonces yo me propuse eh, hacerlo en el tiempo estipulado. Se me extendió medio año más por el tema de la pandemia, pero igual me siento satisfecha de haberlo logrado en el tiempo estipulado. Quizá pude haberlo logrado un semestre menos, pero tampoco vamos a lamentarnos por eso. Estamos en el tiempo de Dios que es el perfecto. Tu experiencia en los primeros semestres en premedica, ¿Cómo te fue ahí? Cuéntame. <risa> ¡Ay, Dios Todo bien. el que llega a Premédica piensa que está acabando, se está acabando el mundo. y ¡Ay, yo voy a comprarme mi batica! ponerle a los libros doctor en medicina? Ay, Dios mío, era como muy chocante para mí, como el contexto, porque yo siempre he sido muy competitiva, pero conmigo misma, no con los demás. Eh, yo sé quién soy, me exijo mucho, mucha gente lo interpreta como autoritaria o lo que quieran interpretar, pero es conmigo misma la competencia, entonces, para mí era muy demandante, por ejemplo, tener que ir todos los días a la morgue, eh, yo quería sabérmelo todo y no era la única materia que tenía, era un escenario, una guerra, campal. Salir de la morgue para mí fue otra etapa porque yo ni siquiera me arreglaba mucho. Era como tipo machito, así como tenis, pantalón, coloché, moñito, nada de pinta labio. Pero uno sale de la morgue y uno vuelve a ser otro. Excelente. Y dentro de la materia <risa> favorita es tuya. <risa> Dentro de tus materias favoritas y hablando de asignaturas, ¿cuáles han sido o cuál te ha llamado más la atención? Mira, cuando yo entré, yo iba a ser monitora de anatomía. Claro, eso era una decisión, sí, porque sí, claro que yes. Pero después que yo vi la realidad del asunto, cómo, cómo era el proceso para ser monitora de anatomía, yo dije, no, no, o sea, no, no estoy dispuesta a hacer sacrificio. ¿Qué tal te fue las anatomías? Excelente, excelente. <risa> lo saben, fue excelente gracias a Dios y al esfuerzo, porque a veces piensan como que es sencillo no lo es, pero tampoco es imposible anatomía no es una materia espacial ni abstracta está ahí, en Joselito en Pedrito, en el muerto que está ahí, en el cadáver que yo le ponía nombre, me echaba una piel encima era para mí una pasión hacer todo eso, todavía la batata curtía en mi casa de Empaparme de, de todo eso, claro. Todo estudiante de medicina le pone nombre a los cadáveres. Y también se tira su foto de pre médica. Yo tengo mi foto así de que. Entonces, háblame de la materia que más trabajo te ha costado, aprender, y que más trabajo, que se más, más te complicó durante todo, <risa> durante toda la carrera. El que está de cerca a mí sabe que para mí, esto uno fue un reto. Y no por el contenido de la materia, porque ahora yo miro atrás y digo, en serio serio Anielka, pero la maestra de ese entonces, el sistema que utilizaba, la evaluación también, era como o te quema o te quema, con decirte que empezamos un grupo de 92 personas y al final terminamos siete y de esos siete pasamos cinco me parece y no fue con la mejor nota, o sea a mí no me da vergüenza decir que yo pasé esto uno con un 73 y eso fue todos los días estudiando ROS, o sea de desde que le, me levantaba hasta que anochecía me costó trabajo, pero ahora yo miro para atrás y yo digo, ¿es en serio? Gracias pero, a Dios se lo logra superar. Y que después, cuando uno pasa eso, pero bueno, ¿por qué esta profesora le hacía la vida imposible a uno? Sí, era algo totalmente abusivo, porque demandaba demasiado y no daba nada. Entonces eran un diario, era un contenido sumamente fino, de, de los cuadritos, chiquititos, de rostro. O sea, era una cosa brutal. Pero ya eso pasó y gracias a Dios estamos aquí. Tu preinternado donde lo realizaste, tu experiencia en el preinternado, ya después que tú, te, a ustedes le hacen un acto de, Ay, de claro, mi amor, uh, en mi tiempo no se hacía nada de eso, <risas> tú eres preinterno, tú llegaste y llegaste a tu hospital, ah mira, los preinternos nuevos de la UAS, vengan ustedes son, no se les hacía acto ni nada, háblame de eso, porque hay mucha gente de los del plan 13 que todavía tienen esa, como esa rencilla vieja ahí, y se siente como celoso de lo Celosa. del plan nuevo que le hacen un acto y todo, de bata blanca pero eh, no es excluyente, o sea, no quiere decir que porque se haga el acto los de plan 13 no participan, simplemente yo tengo el conocimiento sí, pero todo el mundo se sabe que lo del plan 13 dice que es un acto para lo del plan 14 bueno, no sabía eso realmente. porque ustedes son mayores ahora mayor cantidad que lo del plan 13 bueno, yo tengo el conocimiento de que esa ceremonia se hace con las promociones anteriores de plan 14 yo traté de seguir la filosofía y cuando se hizo un grupo de la promoción, se hizo una votación y todo, y me eligieron como representante. Entonces, hey. eh, sí. ¿Cuáles son los requisitos para usted representar a los...? <ríe> no sé, eh, creo que no caerle bien a la gente, sino que ellos se sientan identificados contigo y entiendan que tú no haces la cosa por politiquería, porque yo no aspiro ni a diputada ni a tener un cargo político por el momento. ¿No te encontraste algunos enemigos por eso? Eh, Tú sabes que siempre hay gente que queda con su inquina ahí, pero no son problemas míos, porque ellos tienen problemas conmigo, pero yo no tengo problemas con nadie. Entonces, eso no fue algo que yo lo forcé ni lo busqué. Llegó, yo creo mucho en fluir y en dejar las cosas que se den. Se dio, me informaron, incluso después de la votación, no, traba, no formaba parte de nada, ni tampoco hacía campaña política. Me eligieron como eso y asumí la responsabilidad de hacerla posible viabilizando cartas con la escuela y con todo el protocolo que implicaba para que la actividad se dé. Forzando, tú sabes que aquí hay que forzar, forzar, hasta eso tuvimos que forzarlo. Pero se dio gracias, gracias a Dios y ese día me sentí muy contenta de dar esas palabras que me salieron del alma. Todo lo escribí yo y lo que dije fue de mi corazón. Te sentiste en el acto de graduación dando el discurso <risa> a tus compañeros? Eh, Más o menos, porque yo lo quiero mucho. O sea, eh, han habido muchas personas a lo largo de la carrera que tal vez no han sido los mejores compañeros, pero en general yo le tengo un aprecio a mi promoción. Me siento identificada con cada uno. Yo sé que cada uno tiene situaciones personales que tal vez le hacen ser de una forma u otra. Pero yo al final de la jornada trato de, de ser quien yo soy sin perder mi esencia. Con cada uno, eh, entenderlos, a veces cojo pique, no quiero saber de gente porque son muy egoístas. Me gustaría que seamos más unidos porque en el mañana, o sea, a ti es que te voy a, a referir un paciente y ya yo sé a quién le voy a referir. No, y no es cuestión de amiguismo, es, es cuestión de capacidades, cuestión de empatía, cuestión de la humanidad que yo vente y del potencial médico. Entonces, al final, eh, la competencia no es buena, uno tiene que tener una competencia diaria, pero con uno mismo, de ser mejor cada día. Bien, porque muchos también estudiantes de medicina, desde que entran, como la mayoría van en los mismos semestres, y mismos ciclos, la mayoría se ven como competencia. Ah, mira, porque tú tienes el índice en tanto. Principalmente con relación a la materia, cuando la están cursando y después cuando, con relación al índice, ¿no? Porque tú tienes unos veinte y tanto y yo tengo tanto. Pero tú pasaste haciendo esto. Uno tiene que medir sus éxitos. En función a uno mismo Uno no tiene que medir su éxito con nadie Su tiempo con nadie No tiene tampoco que No es una competencia O sea, esto no es una carrera No es Feliz Sánchez y otro corredor que están No, esto es una carrera pero de medicina La competencia viene de, de cuando tú coges el examen Nacional Único Residencia Sí, pero si tú sabes quién tú eres Si tú sabes en lo que tú has dado Tú crees en Dios Y, y sabes que la, o sea, lo que se tiene que dar Se va a dar En el tiempo de Dios Como tiene que darse tú vas a ponerle tu parte, porque no es que tú te vas a sentar a esperar a la voluntad de Dios, de que ay, voy a esperar a la voluntad de Dios, hay que fajarse a tirar páginas para la izquierda, a darle motivo a Dios para que te dé esa bendición, porque uno no puede esperar que caiga del cielo una bendición que uno no se ha buscado, entonces, yo no creo en la suerte, yo creo en el trabajo duro que te lleva al éxito, Exacto. y cada día, mientras el otro está durmiendo, por ponerte un ejemplo, porque yo amo dormir, pero bueno, cuando tú te levantas a las cuatro y media de la mañana, mandas correo, a responder mensajes de WhatsApp, a viabilizar tu vida. Y el otro está durmiendo. es Muy bueno levantarse a las 10 de la mañana con legañas, mi amor, la lo que sea. A decir, ay, pero ella se vive una movie en el medio, ella cree que figura. Claro, es muy fácil. Y uno fajado de las 4 y media, que hora se acuesta? Pero es muy fácil decir, ay, qué suerte tuvo. Esa nació con la flor, como la llama, con las flores por ahí mismo. Y decir, no, ayer todo siempre ha sido así, así. No, a mí siempre me tocaba la fecha última de selección de mi promoción, porque yo era de la más nuevecita. Entonces, tú sabes que eso se organiza en función a, a la matrícula. Y la matrícula vieja tienen predilección. Sí. A mí siempre me tocaban los, los profesores ahí. Pero no me arrepiento de nada, porque todo eso formó el carácter que tengo hoy. Bien. Los ciclos del preinternado. ¿Cuáles son los ciclos y dónde te tocaron? Eh, pediatría, emergencia y ginecología. Entonces, emergencia me tocó en San Cristóbal, tenía aquí de San Cristóbal, martes y jueves, eh, luego se modificó eso. En Pediatría me tocó en el Robert Reed, en ese momento eh, cursé por ahí, fue muy grato y todo. Descubrí que no me gusta la pediatría ahí. Mucha gente me ve como pediatra porque me ven como una persona dulce, lo aprecio mucho su esas cualidades que ven en mí, pero no quiero ser pediatra, no. No porque los niños lloren o porque no, no. Es que no me siento identificada con la especialidad y uno tiene que sentirse identificado. Entonces, eh, ginecología lo hice en la maternidad de la Alta Gracia. Sí me, me gustaba porque los residentes integraban a uno a uno en la dinámica y aunque fuera, qué sé yo, tomando vitales, pero algo uno hace. No me gusta estar ahí como que... Entonces, sin embargo, en, en pediatría, en el Robert D, era como que mide la dureza. Entonces, uno tenía un trabajo de... Mi aero, porque había que medir los pipí y la diuresis de los pacientes de aólogo el, Mi aólogo, ya tú sabes, entonces como que es, es parte del trabajo Pero no lo es todo, entonces nos limitaban a eso, siempre era lo mismo Es mi experiencia, tal vez otra persona que fue, tuvo una mejor experiencia en la emergencia O se sintió más activo o identificado con la especialidad Pero para mí no fue una experiencia muy grata Mayormente a quien le encanta la a pediatría no le gusta bueno, no me, no es mi caso, ginecología no me fascina, tampoco me desencanta. Pero con relación a las dos, ¿te sí prefiero, prefiero ginecología. O sea, y hay mucha gente que piensa que por algunos contenidos que comparto, algunos temas de sexualidad, que hablo sin ningún tapujo, ningún, ninguna limitación, entiende que yo voy a ser ginecóloga, no, no es mi, no es mi plan, pero si es el plan de Dios, amén. Pero no es, no es mi especialidad que yo tengo en mente, si se da bueno, amén, pero yo entiendo que el médico tiene que tener capacidad para todo, no es que uno tiene que coger lo primero que venga, pero adaptarse al tiempo, a la circunstancia y ver, priorizar. Entonces ginecología no me desagrada, ginecología obstetricia, me gusta todo lo que tiene que ver con el cuidado de la mujer, todo eso. Excelente. Con relación al internado rotatorio, el internado cuánto ciclo tiene y qué tiempo dura cada uno. <risa> de que ahora tú me yo ni me acuerdo pero sí me acuerdo <risa> me acuerdo porque es que tengo como un vago ahí de que viene pandemia antes de pandemia pandemia luego el internado pero tiene seis ciclos para nosotros los de plan 14 el primer ciclo que cursé fue el ciclo social luego cirugía luego medicina interna Mi qué amor, tiempo duran cada uno el social el social ¿Dónde? dura eh, ocho semanas sí eh, cirugía dura diez medicina interna dura doce es duro. <risa> eh, psiquiatría dura 6, eh, pediatría 8 y ginecología 8. Es decir que cirugía está ligado con ortopedia. Sí, es cirugía y tra traumato y ortopedia, pero tenemos la deficiencia. Dependiendo por así de dónde roten. Eh, sí, como que depende del hospital, te omiten una parte. A veces te tocan el traumatológico en el darío y te omiten la parte de cirugía y solo te dan traumatología. Y por otro lado, si te toca un hospital que predomina la cirugía, te omiten la otra parte. Entonces, viceversa. Uno siempre queda con un bachecito. En mi ciclo de plan 13, era traumatología y ortopedia, que duraba un mes, y cirugía dos meses. Cirugía era de la primera, del primer ciclo. Eran dos ciclos. Primer ciclo de medicina interna, cirugía y asociar, o como quiera, el orden. Y el otro ciclo era ginecotetricia, pediatría, psiquiatría y trauma. Un mes, los dos últimos. Con relación a tu experiencia de estos ciclos, ¿cuál fue el que más te llamó la atención, el que más te gustó? ¿Cuál tú crees? Cirugía. Haciendo <risa> sarcástico, ¿eh? ¿No? Cirugía. Tú hablaste ah. que te gustaba al inicio anatomía, que sí, querías ser monitora, sí, pero sí. entonces, con relación a eso, me imagino que el ciclo que más te llamó la atención fue cirugía. Ay, pero son, no. Esas son cosas de muchachos, esas son cosas de la niña. <risa> de la niña en la carrera pero no, o sea, no ahorita dice que es medicina interna efectivamente y porque medicina sí señor interna? claro es que es que no es que yo no soy tan mecánica para mí es mi opinión pero personal. hay un secreto con relación a mí a mí me gustó el ciclo de cirugía y fue el que menos nota tuve bueno, porque te gusta anatomía. Él pero vive fue esa que menos anatomía. nota tuve. Pero no importa. Y con relación a medicina interna. La vida no Con relación a medicina interna fue la nota más alta de todo el ciclo. Un Amén. Amén. Cirugía fue mi mejor nota. Mi <risa> mejor nota. Pero no fue mi mejor ciclo. Mi peor nota fue esa por relación de que ahí más a una R3. Ya es tu nota. Normalito. Aquí, se, aquí la gente se toma la cosa muy personal. Es un problema grande. ¿Por qué no le quise dar un chin de picapollo que me mandaban comprando un R2? ¿En serio? tú me estás relajando yo te que, lo creo te doctor lo creo. que te lleváis doctor, un pica pollo que me mandan a comprar déjeme ver espera para sacarle un mulo o algo yo doctora no puedo Me dijeron lo primero que no se le enseña a nadie ay dios que me y una nota un 89 me pusieron che eso no yo a mí me fue muy bien en cirugía gracias a Dios pero no fue mi mejor ciclo en cuanto a cursarlo. todo eso fue pre-COVID eh, si, eh, ciclo social cirugía y medicina interna fue pre-COVID entonces cirugía yo todos los días me quería morir era una situación muy estresante porque imagínate, mi primer ciclo fue ciclo social, entonces salí del ciclo social, realmente social, a cirugía, en donde era un régimen de Trujillo y entonces era como que a las 6 y 20 más tardar había que estar en el hospital porque había que firmar una hoja y mandar la foto antes de que entre el MA, la entrega de guardia. Era una tortura totalmente, eh, era uno muy, muy presionado con todo, eran... No eran preguntas del otro mundo, algunas eran muy básicas y uno se da cuenta de que uno no sabe nada. Sin embargo, era mucha presión por, por muchas vías. Uno, uno no sabía a veces qué hacer para no causar problemas, porque si uno hacía era malo, sino también. ¿Qué le preguntan a un interno en el social? ¿En el social? no Depende de dónde se haga, porque hay sitios que solamente solamente vacunación, hay otros sitios que son multidisciplinarios, como en el caso mío, que fue en el centro sanitario de Santo Domingo. En, el, en la Galván y ahí hay consulta de ginecología hay consulta de medicina interna hay, hay vacunación y tú rotas por diferentes áreas de pediatría y es común con todo es una probadita de todo antes de tú irte para los demás ciclos y que eso es importante el social porque eso es lo que tú vas a ver en la pasantía exacto, entonces ese acercamiento fue muy importante, sobre todo la parte ginecológica, que es una parte muy delicada y la, pedi y la pediátrica porque tanto la, la tasa de mortalidad materna como infantil, siempre lo digo son medidores eh, de desarrollo de un país, por ese mismo motivo tenemos eh, los ciclos tanto en el preinternado como en el internado repetimos, ginecología y pediatría y luego en el internado volvemos y lo repetimos que es una de las partes de las especialidades básicas que hay en este país exacto, es de las, de las especialidades básicas y un médico tiene que estar o, o sea, aunque sea de grosso modo formado Cirugía, medicina ello. interna, ginecología y pediatría sí, cuatro. eso debe tener Y que esas son las que te evalúan los exámenes de residuos Exactamente, entonces por esa por esa parte sí Entonces como te decía, eh, el social fue grato Fue grato, uno tenía un acercamiento con la gente Hacíamos charlas y todo eso A mí me gusta mucho hablar como se han podido dar cuenta eh, Y nos daba la oportunidad de socializar y acercarnos Exacto y con relación a medicina interna y cirugía Mira ¿Qué te preguntan en cirugía y medicina interna? En cirugía Son preguntas básicas, lo que pasa es que, que La presión del momento, tú, tú no entiendes. En cirugía me imagino que anatomía, lo básico Sí, claro, por ejemplo había una Colistectomía de ese servicio O la iban a ingresar o lo que sea El entregado de guardia lo presentaban Al interno le preguntan que la vesícula Que la circulación O sea, la, la irrigación De ese órgano, de... de del el inicio hasta el final, es como la presión que no te hace, y hay cosas que tú no te acuerdas que son muy básicas, no es justificándolo. Y esos residentes no agarraban a las 3 de la mañana, van a pasar ronda, vamos a preguntar. Era un poco, habían su loquito, no puedo mencionar apellido, pero habían su loquito, mi amor, que esa gente no cogían uh -huh. esa, eran como nerviosos, párese fulano, tal cosa, y uno como que, mira, ese fue... El, nosotros no íbamos a morir, o sea, mi bloque, eso fue muy estresante para nosotros. Salir del social para cirugía con tanta presión y era una hora de llegada, teníamos que atravesar. Nos quedamos en la Mauricio Vaz me parece que. Teníamos que atravesar ese barrio que es bastante peligroso. Ese es Juana ¿no? A pie, yo creo que Villa Juana sí. A pie. A ver si yo quería no cruzar peatona, al irme por abajo, a ver si me choque y salgo de eso. Y me veo por arriba corriendo y a llegar. el María Goico? El Goico. Lo que están en la escuela ahí del Goico son los del villini. Sí, o sea, y debo decir <risa> que aunque sea muy estresante y sea todo lo que he dicho anteriormente, no denigra la capacidad que tienen como profesionales. La mejor escuela de cirugía para mí es la, la de los billineros O sea, sin lugar a dudas. Para mí era la del Morgan. Bueno. En o sea... mi tiempo, cuando yo hice mi internado <risa> en el Morgan. Sí. No el leano, ok. Y que de ahí... Siempre había una tiradera entre Morgan y Gotier. No, que la mejor la de Gotier, ¿no? Que la del Morgan. Siempre había una tiradera y entre el medio bailaba el billini y el mocoso. Bueno, lo que pasa es que es una apariencia muy personal, porque en lo que yo pude ver y comparar en los hospitales que roté y comparé cirugía, para mí el mejor es el billini. Señores, pongan ahí en los comentarios, ¿cuál es la mejor escuela de cirugía de República Dominicana? Los Morgan. Billini versus Morgan. O Morgan versus Gotier. Mira, aprovechando el escenario para mandarle un fuerte abrazo y saludo a esos dos toletes de cirujana que están allá, mi amor, en esa residencia del Villini. Las villineras, mis villineras favoritas, la doctora Yala y la doctora Rodríguez, que son dos excelentes profesionales. Eh, operaron a mi papá de una hernia inguinal, debo decirte. Y todo nítido, o sea, nunca tuve miedo de nada. Cualquiera de los residentes tiene la capacidad para que cualquiera de las cirugías salga exitosa, porque son una excelente escuela, les felicito, mi respeto, se la doy, la tienen. Ahí está, señores, ya saben, en los comentarios <risas> dejen de esa payola. Ay, Dios me mío, me metí en rojo, pero no importa, yo defiendo la escuela del Virginia, aunque mira, casi me muero ahí, porque era muy estresante todo el día, hacía mucho calor, y Yo tenía yo estaba feísima, gordísima, feísima. Sigo gorda, pero igual. Estaba horrible porque ese hospital es terrible, terrible. De medicina y note las famosas sanciones que siempre Ay, le ponen a los mijo, internos. Háblame de eso. ¿Cuál te fue cuento? el ciclo que más sanciones pone a los colegas <ríe> y a ustedes? Los bueno, internos. hay una competencia. Que por respirar y todo sancionado. <ríe> Entre cirugía y medicina interna, hay una competencia muy reñida, porque en el GOICO, por ejemplo, teníamos los jueves de tranque. Y iba una R3, muy particular ella. Para mí que será su labor, porque tú sabes que a veces como que designan una labor a un residente, tú, tú trancas lo interno. Tú supiste que el residente que más tranca, ese fue el que menos rindió, en el, en el que va directamente proporcional proporcionar al rendimiento académico, no me cabe dudas, porque cuando la hoja se volteaba y era a esa persona que le preguntaban, no era muy brillante. No quiero meter cizaña ni ser venenosa, pero era como que dé el ejemplo. Si usted no tranca por cualquier cosa, eh, dé el ejemplo. Jura, lo que residente que es más tranca, ese fue el que menos rindió bueno, el caso académicamente. Cuando no ya está sé. el nivel de tercer, cuarto año. Pero y no, a ese era el que más sancionaban. Entonces se si quiere usar la batuta y cogerlo a que está más bajito y sancionarlo. Bueno, vamos a decir... Pero el que es más académico, ese no va a estar jodiendo con sanciones. Ese va a decir, las sanciones son académicas. Póngame un tema, ta, ta, ta, me lo entrega tal hora, pero no dije que está en la emergencia 24-7 y quédense ahí y hasta que ustedes no terminen ese trabajo, no... No, no las se sanciones van. eran académicas, debo defenderlas, porque era una, una residente, eh, la debo defender. Eran académicas y ella lo hacía por nuestro crecimiento, lo que pasa es que en el momento no lo entendíamos así. Y era como el primer tranque, yo me quería morir porque yo tenía una salida. Entonces, yo tenía como desde el social que no Señores, salía. No planifiquen nada. Cuando ustedes están en el Dios. internado y están rotando por cirugía o medicina interna, ustedes sí. no pueden manejar su tiempo en ese entonces. Háblame sí, de tu función. No, yo no quería, no quería faltar. A mí me da trepito todo, pero ese día no quería faltar y no trancaron. Entonces no había hora de salida. Y yo estaba, mira que, y entonces estamos en quirófano. Entonces estamos en quirófano y le dan para preguntarme a mí. Y yo así, con la mecha cortísima y, y, y ya, y súper enfadada, así como que, yo no quiero ataque, ¡No! Entonces comienzan a atacarme. Y yo estaba al borde de tirarle un coñazo al, al residente, y estaba como que, o sea, déjame ya, por favor, no me siento bien, quiero como ya, por favor, no me... Entonces una lo que hice fue que le respondí mal una respuesta, para que me suelte porque ellos tienen la manía de que...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 eran menos que las del El Goico. hice medicina interna en el Moscoso Pueyo, para mí, para mí, la mejor escuela de medicina interna, los del Villini de medicina interna son excelentísimos también, sin embargo, como la experiencia la tuve en el Moscoso con medicina interna, yo lo defiendo a capa y espada, ahí está mi, mi team, yo los defiendo a todos, todos son mis padres, todos son súper buena gente, eh, muy, muy eh, académicos, le gusta enseñar, son muy didácticos. El doctor Zapata, una estrella. Señora, pero aquí están dando una payola. También. ¡Ah! ¡Claro que yes! ¡Claro que yes! Y todos los residentes de ahí, mi padre, mi Zapata, padre. Zapata, yo te sabe su comentario abajo. <ríe> mi padre del, del moscoso puello es el doctor García. Josué sea, García. Eh, que él tenía medinitis. O sea, era una cosa. ¡Banina! pero yo lo amo, yo lo amo, lo quiero yo sé que todo lo que él eh, hacía conmigo era para que yo aprendiera en el momento me sacaba de quise pero yo lo, lo fui entendiendo era un poco estresante pero uno ya luego de 15 días en la emergencia en la EMI, como le decimos emergencia de medicina interna uno se adapta y uno se vuelve masoquista uno está uno ahí y, y tira para adelante y, y aprende de todo se siente capaz de todo te da muchísima participación tú haces de todo, te sientes un médico ya por fin entonces, en medicina interna yo tuve mi mayor desenvolvimiento. Me sentí muy feliz ahí. Eh, había mucha presión también, pero no era lo mismo. Ya habíamos pasado por la primera presión, entonces eso nos preparó para la segunda. Y fue sumamente grato. Habían días que uno quería llorar, sí. Uno quería partirse, irse, lo que sea. Pero eso es momentáneo, todo es temporal. Pero me encantó. Medicina interna mi favorita. Ya finalizando el internado, me dijiste que la pandemia afectó... Esa sí. parte, háblame de la experiencia con relación a las clases virtuales, el Eso fue virtual. triste. Cuando nos quedaba una semana para salir del Moscoso Cuello, vino el COVID. Un 17 de marzo nos informan que vamos a retirarnos de los hospitales. ¿Y qué te digo? Uno lo vio como, uno no le vio la magnitud. ¿Qué tiempo, qué tiempo duraron suspendidos ahí? La asistencia a los hospitales y las clases. Algunos, bueno, la asistencia al hospital seis meses aproximadamente, si me equivoco más o menos me excusan, eh, y uno se, uno pensó que se trataba, uno no le vio la severidad del asunto cuando entró el COVID, uno lo vio como una semana de vacaciones y volvíamos, entonces luego cuando uno le vio la severidad del asunto uno se comenzó a preocupar porque ahí estaba en juego nuestro futuro, entonces retomamos las clases eh, como en mayo de manera virtual y eso, pero no era lo mismo, no era lo mismo, era todo Zoom, nada presencial, era como todo a medias, era difícil porque el internado se supone que es eh, yendo al hospital, interactuando con el área y todo lo demás. Poner en práctica toda la teoría que te aprendiste en la universidad. Exacto, entonces era como un poco cuesta arriba estar ahí tres horas, dos horas pegado a Zoom, hablando o exponiendo o imaginando cosas cuando ya la teoría se hizo ahora falta la práctica, entonces eso no quiere decir que más adelante no nos reintegramos porque ya en septiembre, me parece que fue, se hizo una reunión, se convocó y ya la eh, o sea, la mesit y todas las organizaciones en torno a nosotros se pusieron de acuerdo para regresar, volvimos a hacer el tiempo, que no fue nada de que vamos a reducir tiempo, de que porque perdieron tiempo, no, no, no. Todo el tiempo que se perdió, se recuperó cada día, ni un día más ni un día menos, porque las horas son necesarias para que el MESID te valide tu título y te dé tu, tu título de doctor en medicina. Entonces cada hora cuenta. Y fue todo de cero, en septiembre reiniciamos, me faltaban tres ciclos, una semana de medicina interna y los tres ciclos, que eran psiquiatría, gineco y pediatría. La única parte como que yo dije, gracias Señor, bueno en todo momento por la salud y todo lo demás, pero gracias Señor que los ciclos que faltaban, no eran medicina interna, que era mi prioridad, o lo que yo quería vivir. No quiero decir que los demás no son prioritarios. Sin embargo, eh, ya yo había hecho gineco y pediatría en el pre. Y la experiencia con psiquiatría eh, no es tan de cerca. Es más limitada, por lo que implica las enfermedades mentales. Y nada, nos reintegramos y desde septiembre al 2 de marzo de este año, se cursó todo lo que estaba pausado. Entonces, en el momento... Eh, me deprimí me frustré porque mi graduación estaba pautada para el 28 de octubre dios mediante del 2020 sin embargo los planes de dios eran otros y ahora fue que pudimos presentar tesis después de una batalla campal con la uas bien esperemos que salga todo con éxito y logren graduarse y, y ¿Qué te digo bastante. ahora mismo la prioridad no es la, la graduación porque es un acto meramente protocolar la prioridad de la pasantía, la es la pasantía, La pasantía es la prioridad. Entonces ahora estamos en otra batalla porque tú sabes, lo, lo guerrero y Dios, las mejores batallas. Dios no está dando batalla tras batalla. Libramos una, presentamos tesis. Ahora estamos con la batalla de la carta de finalización para poder avanzar a la pasantía. La graduación vendrá después porque en medicina no es necesario graduarte para tú poder avanzar a la pasantía sino que te dan una carta certificando que tú finalizaste el penso y que pueden, puedes avanzar porque ya eres doctor en medicina, estás a espera de graduación, que es un acto protocolar. Bien, recuerden jóvenes que todo esto es una etapa. Primero usted dura en la universidad siete años, en caso de la UAS. Luego tiene que durar un año haciendo una pasantía médica. En los siete años no le pagaban ni nada. En este año de la pasantía hay alguna parte que le pagan, otras no. Hay una nominaria y otra honorífica, dependiendo si usted quiere que le paguen o si no quiere que no le paguen. Pero para usted esperar que le paguen, tiene que tener un tiempo aproximado de seis meses en adelante, seis a ocho meses. Porque hay muchos médicos de todas las universidades del país, tiene que ir al Ministerio de Salud Pública a depositar para que le entreguen su S4, que ese sería el requisito principal, por lo cual usted está realizando una pasantía médica. Y ya saben, señores, eso es en cuanto a las informaciones. Anielka, ya en cuanto a la especialidad, ¿qué especialidad me dijiste que quieres ser? ¿Qué tú crees? Me dijiste <risa> medicina interna. Mira. ¿Por eh, qué medicina interna? Yo me identifico de manera ¿Te quieres personal. quieres ir directamente a una sud o quedarte como internista? Mira, tengo la en mente, yo quiero ser dermatóloga, sin embargo. ¿Te queda bien? Eh, <risa> hay mucha gente que me dice sí que me pega, pero no es solamente que me pegue. Porque en nuestro país existe mucho estigma eh, con relación a la dermatología. Y por ejemplo, el seguro, las ARS, te limitan mucho. Una pregunta de eso. ¿Tú has visto dermatólogo moreno? Sí. Sí. Sí. Sigo uno moreno. Eh, un Pero masculino. dominicano, dermatólogo sí, sí, moreno. Claro, mismo. claro. Y hay dermatólogas allá en el instituto que son morenas también. Existe mucho, mucho estigma, te digo, con relación a eso. Entonces, con las ARS, el asunto que te decía. Hasta para dar una licencia médica no consideran al médico dermatólogo como capaz de darla porque entienden, son tan limitados mentalmente que entienden que solamente la piel, el pelo, lo físico, la estética, el dermatólogo es un médico integral al igual que los demás. Y de eso me di cuenta y lo viví cuando yo di dermatología con la doctora Milagros Moreno. Excelente, excelente médico. Mujer me dio a mí agua de beber. Ah, pero a mí también. Porque tenía el laboratorio y teoría, pero excelente. Yo estaba laboratorio doctor. y teoría con ella y en el PRE, ya tú sabes. Yo ella... salía del PRE, me escapaba del PRE y cogía mi clase a las 10 de la mañana. Sí. Ella es exigente, pero es excelente. ya lo hace para que tú aprendas. Uno tra... tiene que tratar de... De ver más allá de la presión. Ella lo hace para que tú seas bueno y que tú entiendas. Y cuando yo lo vi con ella, yo dije, pero esto es lo mío. Porque desde chiquita yo he tenido eh, principios por mi madre, del cuidado, del que acabe cabello limpio, de que la imagen, pero no por cosas banales y de la apariencia, porque no vivo de eso. Sino por, me gusta cuidarme, me gusta, tengo esa eso inculcado de manera natural. Entonces, como que se me haría muy sencillo hacerlo. Entonces... A lo, a lo que va a la pregunta. Yo mis planes son ser internista y al final del de año de, de medicina interna concursar para dermato Entonces, así tengo todo lo que quiero al mismo tiempo. No al, al mismo tiempo, pero lo tengo todo lo que, lo pero que tengo. Pero tú puede concursar como R2. Sí, pero no quiero. Tú quieres ser internista. Quiero ser dermatólogo. Ajá, quiero ser internista. Porque el dermatólogo en sí, el dermatólogo es solamente de la piel. Viene siendo un médico externo. Todas las manifestaciones clínicas, que son, por ejemplo, de una enfermedad... dé golpe Todas las manifestaciones clínicas, por ejemplo, de una enfermedad... Me tengo que quitar la correa que no tengo. Se puede manifestar a través de la ¿Tú piel. Tú eres el reflejo de la sociedad, que piensa que el médico dermatólogo es solo eso. El médico dermatólogo no es solo piel. El médico dermatólogo, aparte de la piel y sus anexos, dígase las uñas, el pelo y todo lo demás, Tema. es un médico integral, o sea que se reflejen los problemas en la piel, pero para el médico saber que una mancha, el origen de esa mancha tiene que saber de esa patología claro, que es sistémica. Por eso es Entonces que... no me venga con que piel y ñañar y ya. Pero es lo mismo que yo dije. No, tú lo dijiste de manera despectiva y por afuera, ¿no? No, sin despectivo ni nada, señor. Estoy aludida. Ese es el dermatólogo. Tenemos acá una futura dermatóloga internista. <risa> En el nombre poderoso de Jesús, esa plaza es mía, porque dermatología es difícil, entra así como oftalmo, torrida. Sí, eso, eso, eso, eso le llaman de que las especialidades élite de acá. Bueno, yo no tengo ni en qué caerme muerta, pero yo voy a entrar en el nombre de Jesús, porque yo no soy hija de nadie, ni, ni, ni de Abinader, ni nada de eso, ni de ningún político. Hija de mis padres, que con mucho esfuerzo me han sacado adelante, gracias a Dios. Pero, mi amor, yo soy hija de Dios por encima de todo, y esa especialidad es mía. Anielka, tú sí. que me mencionaste que comparte contenido eh, de ginecología <risa> y sexualidad, ¿dónde tú compartes eso? Ah, depende. En Instagram, pueden seguirme a mi Instagram, Anielka Medina. Y también en TikTok, ahora, últimamente, a mí no me gustaba TikTok. ¿Te va muy activo en TikTok? Ahora sí, los domingos de TikTok pero antes no me gustaba porque yo veía solamente que la gente bailaba entonces yo no bailo, pen, pen, pen. tengo dos pies que irlo entonces yo veía que solo bailaban y yo decía pues solo para mí porque no bailo no, ni siquiera lo tenía descargado baile y comedia exacto, entonces luego vi eh, siempre lo menciono y es mi mentor en TikTok al doctor eh, José Miguel o oh, José Manuel, José Miguel Fornerín el doctor Fornerín que yo veía su contenido me parecía muy gracioso entonces yo tengo una payasa interna eh, de manera orgánica, no es algo que lo busco pero yo soy la amiga payasa, la graciosa, y como que me dio ese empuje para yo hacer ese tipo de contenido, y cada domingo en TikTok, así mismo, Aniel medina me pueden encontrar. Ya saben, no se lo pierdan, en la descripción dejaremos el enlace para que vayan todos los sí. domingos yo soy esa, y la figa. lo que siento lo que siento lo hago en el momento yo prendo el aro de luz, que tengo un aro de luz y prendo mi celular porque tengo tú sabes, no es a nivel profesional, de que con su cámara como tú eso es poco a poco, con mi celular yo lo pongo en el centro del aro de, aro de luz y yo, un tema que me haya tocado en la semana, un tema que me haya calado, alguna recomendación alguna conversación, lo que sea yo la llevo a un tiktok, no hago un guión ni nada, yo prendo el aro y fluyo, y digo como que voy a hacer primero y que voy a hacer después, en el momento me hago mi cambio de ropa, que se hace un reguerazo, haciendo esos cambios de ropa con los diferentes personajes, pero eso no sale a la luz, y yo lo hago los domingos en la mañana, ahí mismo lo, lo grabo y lo subo ya saben jóvenes TikTok domingo en la mañana con Anielka Medina, la doctora sí. <risa> yo pienso que hacer TikTok no le quita la seriedad a uno simplemente estoy siendo yo no me gusta las poses, fingir yo soy muy orgánica y así lo proyecto entonces esa soy yo. Si usted quiere saber algo, usted me lo pregunta, que yo se lo voy a decir tal cual. Aniel, ¿que algún consejo para esos estudiantes que quieren estudiar medicina, mm. que quieren ser especialistas, que quieren venir aquí a la UAS? ¿Algún consejo a ellos? Que dicen principalmente, yo no estudio medicina porque eso dura demasiado tiempo y no estudio medicina porque no tengo recursos. ¿Algún consejo para esa gente? Sí, tengo palabras para ustedes. Mire, eh, no se rindan. La batalla que se pierde es la que no se echa. Yo no pensaba que yo iba a terminar. O sea, no era pesimista, pero que no pensaba como que el tiempo iba a pasar tan rápido. Y aquí estamos avanzando, no hemos terminado. Sin embargo, es el, el principio de un fin que no tendrá, porque seguimos educándonos, eh, formándonos. Pero en algún momento uno avanza y cuando uno sienta que no... Que no avanza, hay que revisar lo que uno está haciendo. No se rindan, es falso de que uno tiene que ser rico millonario fabuloso para uno estudiar medicina. Tampoco estudien medicina con la mentalidad de lucrarse de, de ella ni de hacerse rico, porque no es así. Eh, con el trabajo digno y trabajando duramente, uno puede tener algo económicamente, pero que ese no sea su norte. Eh, crean en Dios depositen en él todas sus dudas sus inquietudes sus es lo que le aqueja y él le va a responder ahora le va a responder en el tiempo de él no en el de nosotros, porque uno es muy terco y uno Dios mío, pero tú no me respondes pero es que no ha llegado tu tiempo, mi niña entonces, hay muchas cosas que uno no entiende en el camino pero luego se va quitando la venda y no se rindan si ustedes quieren hacerlo porque en realidad le nace y es lo que quieren, háganlo Ahora, no pretendan hacerlo para complacer a sus padres, para seguir una tradición familiar, porque en mi familia nadie es médico. No lo hagan por opinión de un segundo o tercero. Hágalo porque usted está convencido de que es para lo que usted nació, es lo que usted se siente convencido de hacer. No lo haga por nadie. Hágalo por usted mismo y siempre priorícese, amese, cuídese. ¡Ay, voy a llorar. <risa> Amor propio. Señores, ya saben, muchísimas gracias, Anielka, por esta entrevista. Ay, un entrevista. placer. Yo me siento muy cómoda hablando, es eh. mi deporte favorito hablar. Ya saben, jóvenes, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que le lleguen la notificación.